yo no me alejé, nunca estuve cerca solo estoy cerca de quien no dejé. historia muerta que revivirla es darle una oportunidad a la víctima ¿Qué coño hace viva la víctima en el error el error una falta gravísima con riquísima sabrosísima métrica técnica de indica amnésica la típica fuma idílica uh. fernando berra recuerda que memorias del pasado son, letras que no nos cambiaron Tenían la misma intención, porque nos liberamos algún tramo de introspección, presión de alto grado La vida me hizo soñar, y sueño contigo cuando estoy mal ¿Por qué contigo? ¿Por qué no conmigo? Si en un sueño nos unimos, un sueño cumplimos Aunque quedan por cumplir más Guapecho en la ligera, me mato de todas maneras No se me dice es si difícil leer un par de escalas. No me ponga pelas que yo la pongo negra Si me va mal a mí, que le vaya a cualquiera de hecho a la ligera, me mato de todas maneras No se me dice sentir, si leer un par de escuelas No me ponga velas, que yo la pongo negra Si me va mal a mí, que le vaya a cualquiera Escupo la primera frase, me partí Los cuernos por colegas que ya no veo aquí Y no sé qué pasó, les dejé de servir No escuché ni un adiós, ni un hasta luego, en fin Demasiado capullo en mi tierra, ya sobran La discoteca está llena, pero no hay ni una persona Quiero seguir solo, aunque haya mucha niña mona porque esa niña mona es la misma que todas No me sigues influencer, no cuelgo tu tema Tema más vergonzoso que pones bandera En perfiles de redes cosas que veo y queman Como esa peña egoísta que luego va de izquierda Humor de perros por la mañana porque anoche escribí